con desinformación eh, llegan mucha información sobre las curas del coronavirus lo eh, que está pasando en otros países temas de gobierno entonces hay mucha desinformación hay problemáticas con la educación en línea ciberacoso ciberataques estos problemas con ciberseguridad filtrados de información eh, en realidad, hay, nos, a veces ya nos están, si ya nos llamaban para ofrecernos publicidad, quizás hoy nos están llamando mucho más para ofrecernos planes con mayor internet o temas de eh, programación de cable. A mí me han estado volviendo loca estas últimas semanas. Eh, entonces, hay problemáticas que nos estamos enfrentando, que ya existían en internet, que eso es lo que debemos ser conscientes, pero con la pandemia, creo yo, han aumentado. ¿no? los debates en torno al equilibrio entre la privacidad y las aplicaciones de rastreo de contactos tienen lugar en todo el mundo eh, por otro lado es importante resaltar que hay muchas personas que no son conocedores de tecnología y que repentinamente han tenido la necesidad de usarlo desde el 16 de marzo todos como dije estamos trabajando desde casa o educándonos entonces nos enfrentamos con esta red de redes que, que nos trae desafíos y que como es nuevo eh, pues vemos, ver, vemos que hay problemas a veces, ¿no? Y publicar contenido en internet conlleva riesgos, eh, definitivamente. Alguna información no te da tanto riesgo, porque si es que vas a escribir, eh, pues de repente temas de trabajo sencillos o coordinaciones, no habrá mucho riesgo, pero si estás enviando fotos tuyas o de la familia, hay un riesgo mayor, ¿cierto? Si es que de repente cortan, compartes información más íntima, el riesgo aumenta. De eso tenemos que ser conscientes. Eso es lo importante, hablarlo, y este conversatorio afortunadamente nos dé el espacio. Entonces, tenemos dos caminos en esta situación. O bien, seguimos compartiendo nuestros datos sin ser conscientes de lo que pasa, o eh, lo hacemos tomando la conciencia de, de ello y rediseñando la forma en que, lo, en que compartimos estos datos, generamos información a partir de ellos, y, y y pues participamos de esta conciencia de los datos, eh, que es como yo la llamo, ¿no? Somos tres actores involucrados. Aquí están los gobiernos, las empresas y los ciudadanos, los usuarios de Internet. Por un lado, las empresas que tienen en su poder una gran base de datos, toda nuestra información, la información de millones de usuarios que se conectan al día, por lo que en su rol va a recaer la responsabilidad de tener un adecuado tratamiento de los datos y una publicación de términos y condiciones claros, sencillos, para que nosotros podamos entenderlos y así saber a qué nos enfrentamos, ¿no? Del lado del Estado, eh, su rol es el de generar políticas públicas y normativa adecuada que proteja los derechos de los ciudadanos, haciendo un balance sin limitar la innovación, ¿no? Del lado de los usuarios, nosotros que, que accedemos a Internet, tenemos la responsabilidad también de cuidar nuestros datos, saber a qué nos enfrentamos y ser conscientes, ¿no? Si voy a compartir información que es sensible, también de la mano de eso tengo que tomar las medidas de seguridad necesarias en relación a la información que comparto. Este, y hay un ejemplo muy sencillo que creo que a varios eh, en la oficina hemos visto un ejemplo. Tenemos la computadora que nos ha dado la empresa, es la, la más moderna, tiene hasta el disco duro encriptado porque tiene BitLocker, este, no puedes acceder a ninguna plataforma de la empresa si no tienes una contraseña Pero al lado del mousepad tienes un post-it con la clave anotada Entonces, por más que tengas la tecnología de punta Si como usuario no somos usuarios responsables Esa tecnología en realidad no vale de nada Entonces, eh, somos tres actores importantes en este intercambio de información que se está dando en la red eh, con, con, con esta coyuntura que estamos viviendo por el coronavirus. Eh, aquí lo dejo para que luego pueda, puedan surgir preguntas, pero creo que eh, para cerrar esta, esta introducción, estamos viviendo una etapa sin precedentes, donde se han repotenciado los desafíos que nos traía el Internet, y tenemos que ser conscientes de eso. Hablemoslo y, y seamos usuarios responsables. Gracias, doctora. Entonces eh, le daría el pase al doctor Miguel Morachimo para que también pueda comentar al respecto. Muchas gracias, Manuel, y gracias a los amigos y amigas de Derecho de Sociedad por invitarme. Yo soy Miguel Morachimo, yo soy abogado, soy además ex alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, así que tengo mucha, mucho, mucho gusto de, de conversar con ustedes esta tarde. Yo trabajo en Hiperderecho. Hiperderecho es una organización sin fines de lucro peruana de Derechos Humanos y Tecnología. Como parte de nuestro trabajo, nosotros investigamos y defendemos los derechos de las personas, eh, como ustedes o como yo, al momento de usar la tecnología. Derechos como la libertad de expresión, la privacidad, el derecho a la innovación, el derecho al acceso a la cultura y al conocimiento, entre otros. Somos un equipo multidisciplinario. De hecho, hecho está eh, genuinamente inspirado en la larga tradición de asociaciones de estudiantes de Derecho de, de, la, de las universidades peruanas, ¿no? Eh, yo participé de una de ellas y, y, y motivado por, eh, por el espíritu emprendedor eh, que ejerce, ejercité durante esos años. Eh, y con unos amigos empezamos Hiperderecho ya hace siete años. Pero bueno, eh, hoy quiero hablarles un poco... y ¿Por qué hago este preámbulo? Porque como parte de nuestro trabajo en Derecho nosotros hemos estado evaluando mucho cómo se ha venido desplegando la tecnología eh, en el contexto de la emergencia sanitaria. ¿no? Esto es una emergencia de salud pública, es una emergencia, eh, ahora esto tiene, una, tiene fuertes connotaciones económicas, pero no deberíamos dejar de lado o perder de vista que también estamos en una emergencia de datos, eh, o es, también estamos en una situación en la que la privacidad y la protección de datos personales están en encrucijada. Y es de eso de lo, que, de lo que vamos a hablar esta tarde. Eh, Paola hizo muy bien esto, describió muy bien este trinomio de empresas, estado y usuarios como tres frentes desde los cuales pueden plantearse respuestas o alternativas a eh, los futuros riesgos que pueden existir por la, el uso de la protección de, por la protección de datos personales en eh, entornos digitales. Yo quiero llamar su atención sobre el hecho de que esos tres elementos Realmente no son tres elementos aislados, sino que están íntegramente vinculados e íntegramente interrelacionados. Por ejemplo, eh, de nada sirve que las empresas tengan los mejores estándares de protección de datos personales si los privados o el Estado pues, no, lo, no los obedecen. Eh, y de la misma manera, de nada sirve que los, los, eh, el Estado se preocupe muchísimo si las empresas no lo hacen. Esto, y hay, hay múltiples fricciones de las cuales podríamos hablar... En, en, en, en, estos, eh, en, en este contexto. Yo quiero llamar su atención sobre, en particular, algo que yo como abogado he estado observando bastante. Como abogado, eh, yo me dedico mucho a estudiar controles de información, es decir, libertad de expresión en Internet, y también vigilancia gubernamental. Es decir, situaciones en las cuales el Estado despliega tecnologías eh, o, programas, o programas o políticas públicas que inciden de manera desproporcionada e innecesaria en la privacidad de todos nosotros. Entonces, para mí esto ha sido como una, un, un, un, esto, un, cambio de, un cambio de página duro. Eh, la cantidad de nuevas cosas que el Estado ha estado intentando en el contexto de esta crisis es, eh, daría para escribir numerosas tesis de derecho. Eh, yo quiero llamar su atención solamente sobre dos aspectos o, o dos temas comunes que hemos ido identificando. El primero, que yo creo que el Estado hoy por hoy, en, en su prisa por responder a esta crisis y desde su desde su comprensible ignorancia, porque todos ignoramos exactamente a, a, a dónde va a terminar esta crisis, cómo, se va, cómo, se va, cómo va a evolucionar. Desde su crisis y desde su ignorancia, está desplegando una serie de estrategias sin mayor, eh, sin mayor articulación o visión de conjunto. En particular, a mí me parece que hoy por hoy el Estado está atribuyéndose más eh, potestades de de intervención en nuestra prioridad de las necesarias y por ende está recopilando más datos de los necesarios. Yo no sé si ustedes saben eso, no sé qué tanto se, se, se siguen las normas legales de este tipo en, en la facultad, pero eh, desde que empezó más o menos la emergencia sanitaria, el Perú esto, a, le ha dado, eh, el Estado peruano, ha publicado una norma legal, el decreto eh, eh, de urgencia 070, me parece que es, eh, que lo que hace es, le da al grupo de trabajo Te Cuido Perú, que es esta coalición, eh, si ustedes recuerdan, del, eje, del Ministerio de Defensa, con las autoridades de salud. Este grupo de trabajo ahora tiene la potestad de solicitar la geolocalización de cualquier persona que llame a la central 113 a reportar un caso sospechoso. Entonces, primer, primer bolsón de datos toda la geolocalización que hoy en día está obteniendo de todos nosotros en tiempo real, pero también histórica de los últimos tres días en virtud del de grupo de trabajo de Cuidado Perú. Segundo bolsón de datos que está, que está siendo recopilado es eh, la aplicación Pero en Tus Manos, que es esta aplicación que ha presentado el, el gobierno peruano con bombos y platillos y que supuestamente es una gran cosa para prevenir e informarnos eh, sobre el progreso de la enfermedad. En segundo plano, lo que hace esta aplicación, y lo hace de manera abierta, es decir, acá yo no estoy como diciéndoles ningún secreto. Esta aplicación lo que hace es recopila el, la de, los desplazamientos de todos, nos, todas las personas que están usando la aplicación. Supuestamente con la finalidad de alertarnos si es que hemos entrado en una zona de riesgo o no. No sabemos hasta ahora si es que alguien alguna vez recibió una alerta. Pero esta aplicación ya está recopilando esta información. O sea, existe en algún lado de, del Estado, alguien tiene acceso a una base de datos con los desplazamientos de un millón y medio de, de, de peruanos y peruanas ¿no? eh, que han confiado sus datos en el Estado. Entonces, por un lado, no perdamos de vista que el Estado ya tiene un montón de datos. Y por otro lado, no perdamos de vista que el Estado no solamente no parece estar utilizando estos datos de una manera eficiente, sino que al mismo tiempo están cometiendo derechamente errores eh, y y e negligencias al momento de esto de cuidar esta información. ¿no? En, en hiperderecho nosotros hemos denunciado ante la Autoridad de Protección de Datos Personales que, por ejemplo, este grupo de trabajo Te Cuido Perú que tiene acceso a toda esta información su eh, panel de control, donde están los datos eh, de todas las personas que observa, eh, tenía el mismo nombre de usuario y contraseña, y estos habían sido divulgados en una nota de prensa del Ministerio de Defensa. Y por esto hoy están siendo investigadas estas entidades públicas en la Dirección General de Protección de Datos Personales, por ejemplo. Y eh, otro caso eh, muy, muy lamentable, en donde... Se ha, evaluado, se ha verificado también la, la escasa capacidad que tiene el Estado para custodiar esta información o para desplegar sistemas informáticos coherentes o, o, o, o, o siquiera sensibles a, a su propósito, es el famoso hackeo de la web del bono universal, ¿no? en virtud del cual una serie de ciberdelincuentes eh, lograron eh, suplantar la identidad de eh, beneficiarios del bono universal con la finalidad de cobrar esto, el, los bonos, aprovechando las, las facilidades, las flexibilidades que el Estado había dado esto, para no tener que ir a un banco para cobrarlo. Y la única, lo único que necesitaron para, para suplantar a los beneficiarios fue explotar errores que el propio Estado había cometido al momento de construir el formulario web. ¿no? Entonces... Por un lado, se están recopilando más datos de los que necesitamos, y por otro lado, yo creo que no se están usando adecuadamente. Y a muchos de ustedes seguramente, o sea, las típicas dos respuestas a estos argumentos son, ¿a mí qué me importa si Mark Zuckerberg ya sabe todo lo que hago? ¿Si yo ya le doy mis datos gratis a todo el mundo? Bueno, debería importarnos, porque el Estado es esa red social desde la cual, de la cual no nos podemos salir. Es ese, es, ese, es ese producto que tenemos que consumir, nos guste o no nos guste. Eh, y por otro lado... Finalmente, los afectados en todo esto casi siempre son las personas que menos chance tienen de quejarse. ¿no? Los, los beneficiarios del bono universal, ¿no? personas que viven eh, eh, en las periferias de las zonas urbanas de Lima, de, de, de Perú. Eh, personas que no tienen a, acceso a internet para hacer un post en Facebook y quejarse de que fueron a cobrar el bono y no lo lograron. Personas a quienes el Estado ya les ha fallado de múltiples otras maneras. Eh, por eso debería importarnos. La privacidad es completamente relacional. La privacidad no importa por custodiar la privacidad de una sola persona. La privacidad importa es porque es un valor compartido, porque si yo cuido bien mi privacidad, voy a estar cuidando bien también la privacidad de todos ustedes. Eh, y bueno, hemos estado hablando mucho de, de lo que pasa en el Estado, hemos estado mirando también qué cosas pasan en el sector privado, qué otras prácticas hay esto, eh, desde, de, de, entre, entre usuarios también, que, que de las que podríamos conversar, pero es que lo que tengo más en la cabeza hoy es lo que está haciendo el Estado. Y les voy a dejar un par de enlaces en, en, en, en el chat para que ustedes también puedan chequear los artículos que estamos escribiendo y, y encantado de, de, de continuar conversando. Muchas gracias, doctor. Eh, eh, sin perjuicio de que quizás eh, puedan extenderse un poco luego, quizás sobre alguna explicación, ya hay algunas preguntas en el chat. Se las, si desean las pueden leer o se las formulo yo para que eh, puedan responder como consideren. Eh, aquí hay una de Mariela Ariabaló, que co dice, ¿Considera excesivo o prohibido poner videovigilancias en vestuarios y vestidores de un centro laboral para controlar uso de mascarilla y distanciamiento social? No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario. Eh, si gustas, Miguel, doy una breve respuesta y, y leo tú. En realidad, so sobre el tema de video videovigilancia... Es importante, eh, que quien nos ha hecho la pregunta, perdón que no vi tu nombre. Eh, recordemos que hay una norma, bueno, es un, en realidad es una directiva, ¿no? que no tiene rango de ley, pero la Autoridad de Protección de Datos Personales, que es una entidad dependiente del Ministerio de Justicia, publicó este año, en febrero, si no me, me equivoco, una, una directiva de uso de... de de la imagen en, tema, en, en, en temas de videovigilancia y justamente para el tema laboral se eh, prohibió expresamente que no se puede utilizar, no se puede poner cámaras de videovigilancia en zonas eh, de ocio, digamos, donde las personas eh, toman sus descansos o donde almuerzan, mucho menos en vestidores, ¿no? Porque ya estás yendo más allá de la esfera laboral, estás entrando en la intimidad de la persona. Ahora, si... Tu pregunta de repente, eh, luego puede ser, pero eso sucedió en febrero, cuando no había coronavirus, Que ahora las, las circunstancias han cambiado, de repente considera que ahora sí se sustenta el uso de, de esto para verificar el uso de las mascarillas, en mi opinión, no, pues, eh, si bien tú quieres eh, preservar la, eh, la salud pública, quieres evitar la propagación de este virus, no podemos atentar contra otros derechos, eh, la privacidad de las personas es un derecho fundamental que, que debe respetarse y poner una cámara en vestidores, en servicios higiénicos, en zonas donde las personas pueden relajarse, no me parece adecuado y excedería este propósito. ¿Qué piensas tú, Miguel? Completamente de acuerdo. Yo creo que incluso si mañana se eliminara la directiva sobre cámaras de seguridad y videovigilancia, la respuesta seguiría siendo que no. O sea, nosotros somos abogados, hay que aplicar el test de proporcionalidad. ¿Existen medidas menos lesivas eh, de derechos para poder satisfacer la, la misma necesidad que es verificar que la gente se distancie y que se usen mascarillas? Yo creo que sí, que muchísimas. Entonces es completamente injustificado eh, la, in la inclusión de esas formas de videovigilancia en el contexto laboral. El que seas empleado de alguien no te hace su esclavo, ni ni te hace renunciar a, a los derechos que tienes Perfecto. Gracias, Pero Aquí hay otra segunda pregunta que es eh, ¿Cuál es el marco legal en cuanto a la protección de datos personales en la red digital en el sistema jurídico peruano? No sé, no sé cuál de los dos quisiera empezar Hacemos ping pong ahora te toca Miguel Ok, eh, gracias por la pregunta, porque nosotros hemos estado hablando un montón de algo que de repente ustedes no sabían que existía, que es esto, la Ley de Protección de Datos Personales. O sea, en general, la Constitución peruana ya reconoce que todos nosotros tenemos derecho a la autodeterminación informativa, es decir, al derecho a decidir que los datos, que las bases de datos computarizadas, no computarizadas, que tienen información sobre nosotros, reflejen exclusivamente aquello que nosotros queremos que reflejen. ¿no? Y de una u otra manera nos da el poder de poder, de poder controlar eso. Eh, este mandato constitucional, este, esta garantía constitucional, históricamente ha sido ejercida eh, a través del de proceso de habeas data Entonces van a haber muchos AVEAS-DATA en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, por gente que quiere que lo saquen de alguna base de datos, etc. En, en, los, en el año 2011, o eh, algo así, eh, se, creó, se, se, se aprobó eh, en, en parte como un, una concesión a, a la Unión Europea, luego que se suscribió el Tratado de Líder Comercio con la Unión Europea, se, se aprobó la Ley de Protección de Datos Personales. Y la Ley de Protección de Datos Personales ahora es nuestro marco legal propiamente dicho. La Ley de Protección de Datos Personales aplica para cuando el tratamiento de datos personales se lleve a cabo en territorio peruano sin importar el medio. Puedes hacerlo a través de papel o puedes hacerlo a través de inteligencia artificial, en, esto, en discos de silicio, no sé. Eh, no, importa dónde, no importa el medio en que lo hagas, si lo haces en el territorio peruano o los efectos tienen lugar en el territorio peruano, se si aplica la ley, entonces ese es el marco legal, la ley 29.733 y su reglamento, que son supervisados por la Dirección General de Protección de Datos Personales, que es una oficina dentro del Ministerio de Justicia, que normalmente se le denomina la Autoridad de Protección de Datos, y este arreglo institucional es el arreglo que se tiene en toda Europa y lo tiene en muchos otros países de Latinoamérica. Correcto. Y para... nos preguntaron, la normativa aplicable en el entorno digital, eh, en realidad es el mismo, ¿no? Eh, es donde usa el tratamiento de los datos personales en cualquier eh, plataforma, esquema escrito, eh, oral por video, en realidad. Por eso es que, eh, quizás siguiendo a lo más básico, para que todos los que nos están escuchando eh, sepan de qué estamos hablando, es que es un dato personal, ¿no? Porque pueden decir, ah, no, pero es que de repente el audio no, no lo es, porque no, no puedo identificar a la persona si escucho. No, en realidad, eh, un dato personal, de acuerdo a la normativa eh, de protección de datos personales, es cualquier información que puede identificar a una persona natural. ¿No? Y ahí tenemos desde el nombre de apellido, que es lo más básico, hasta una huella dactilar, el iris, eh, tu video, un, tu voz, eh, y a veces eh, algunos, ¿de ahí ¿tú qué piensas, Miguel? hasta el, el, ¿El número de IP es un dato personal? Yo creo que cualquier cosa puede ser un dato personal siempre y cuando eh, permite identificar a una persona. ¿no? Esto... O sea, por ejemplo, tu talla de zapatos. Tu talla de zapatos aislada no permite identificarte. Pero si dice Paola, talla de zapatos tal, es, es, esa base de datos ya es una base de datos personales. Es correcto. Y hasta los hábitos, ¿no? Y de hecho muchas empresas se llevan de esta información porque incluso hasta se puede medir con analítica de datos cuando te envían un mail de publicidad. Ellos incluso miden a qué hora es que Paola Galvez abre estos mails. No, y si se dan cuenta que quizás en un siete días seguidos, yo estoy abriéndolos en la noche, van a eh, poner el target, el objetivo, para enviarlo todos en la noche, porque es de repente la hora donde yo esté más desocupada y voy a comprar por internet. no eh, Entonces, sí, el, el uso de los datos está en todos lados, y, y como dijo Miguel, es un derecho fundamental y en está en la Constitución. ¿Qué más preguntas? Y que yo creo no, que, la, de, la, que definición, la definición de datos personal... Eh, está en constante evolución. ¿no? Y esta tensión que tú has, has señalado, Paola, de que hay gente que piensa que dato personal, obvio que es tu DNI, obvio que es tu nombre, pero ¿qué pasa con tu historial de compras? ¿Qué pasa con eh, tus hábitos? ¿no? ¿O qué pasa con información que tú no me has dado, Paola, pero que yo he deducido de ti en función de eh, qué tanto compras? Entonces, yo he deducido, por ejemplo, que tú eres de nivel socioeconómico A o B o C, o que tú de repente eres una joven universitaria, o eres una madre soltera, o eres un jubilado eh, ad, eh, hombre. Eh, esos también son datos personales. Y lamentablemente hoy caen en una medio zona gris, en donde hay muchas empresas que se rifan esa información Esto, hay, y que custodian muy bien el nombre del DNI, pero todo lo demás es para todos. ¿no? Esto, y ahí hay, hay, hay varios casos. En Hiperderecho estamos litigando, por ejemplo, un caso contra Telefónica del Perú porque Telefónica vende esto, y información sobre nuestros desplazamientos a empresas de publicidad, a esto. incluso al Estado le vende información sobre nuestros desplazamientos. Entonces, estamos, estamos pidiéndole a la Autoridad de Protección de Datos Personales que determine si es que esa actividad de venta de datos personales, eh, número uno, si, si son datos personales, y número dos, si es que esa actividad eh, debería contar con nuestro permiso o no. Les voy a poner otro artículo que escribí sobre eso. Estoy haciendo mucho charla. Gracias, doctores. Aquí hay otra preguntita relativa a quién garantiza la integridad de los datos en la nube. Uh, si gustas, yo arranco. Eh, eh, sobre la integridad de los datos, en realidad, y, y cuando está en la nube hay un tema importante. Eh, la información de las personas Sigue siendo de propiedad de cada uno de las, de, digamos, el titular del banco de datos y, y, el, y el propietario de los datos titular, eh, más allá de que se haya subido una nube o no. Eh, si bien es cierto, la responsabilidad debe ser compartida, porque el proveedor de servicios de nube, y ahí tenemos varios: Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, eh, todas estas empresas tienen en sus servidores eh, que están replicados en, en todo el mundo. Nuestra información es correcta. Entonces, ellos tienen que tener la responsabilidad de implementar las medidas de seguridad adecuadas en esos centros de datos. Pero también nosotros, como usuarios o quienes tienen los datos en la nube, por ejemplo, un banco o un colegio que tienen los datos de sus alumnos en la nube, eh, también de implementar las medidas de seguridad, porque si es que la plataforma de Amazon, para poner solo un ejemplo, te permite clave te exige una clave para entrar, perdón, no puedes exponer esa clave a cualquiera. Como empresa debes mantener, preservar la integridad de los datos, estableciendo primero un esquema de privilegios. ¿Qué persona puede acceder y con qué permisos? ¿No? el gerente de TI de repente tiene el permiso mayor eh, para crear y eliminar nuevos usuarios. El desarrollador tendrá un, un permiso de término medio. De repente la persona de, secretar de secretaría o los profesores no deberían tener acceso a la base de datos completa. Digamos, creo que la responsabilidad es compartida eh, y el hecho de que esté en la nube no lo hace más peligroso o más seguro. Eh, en realidad, eh, la nube te da muchos beneficios de escalabilidad porque el uso es, digamos, el pago es en función a cuánto tú uses. Eh, no hay tanto riesgo de seguridad porque... Eh, un datacenter, si es que se incendia, la, la información se pierde, en la nube no, porque está replicada en diversos servidores en el mundo. Pero respecto a la integridad de los datos, eh, creo que es, es compartida, en mi opinión. ¿Tú qué piensas, Miguel? O sea, sí, en general... Bueno, número uno, si entendemos integridad como que los datos no vayan a ser alterados, eh, ahí... ¿Qué, ¿Qué lo garantiza? Lo garantizan las responsabilidades legales aplicables si son alterados. ¿no? O sea, si un administrador de una base de datos altera eh, la base de datos, esto, o deja que se altere, pues la responsabilidad es administrador de la base de datos. ¿no? Eh, y más allá de eso, hasta, o sea, más allá de la ley de protección de datos el código penal, la, la ley de delitos informáticos, tiene un artículo que literalmente se llama Atentado contra la Integridad de, de Sistemas Informáticos. Entonces, eh, ¿qué lo garantiza? Lo garantiza, pues, no sé, el, el, el Estado. Lo garantizan lo garantiza nuestras nuestros, nuestros normas legales. O sea, yo creo que hay, hay, varias, hay varias garantías aplicables y accionables eh, a, nivel, a nivel administrativo o, o penal. Tenemos dos sitios de preguntas, porque yo acá estoy viendo las preguntas de, del QA y tengo, también tenemos las preguntas del chat. Así que no sé cuáles cuál, cuál quieres que respondamos, Manuel. <risa> A ver, vamos, hay bastantes preguntas, entonces vamos, vamos a intentar cubrir todo. Una rifa podemos hacer, un sorteo. <ríe> ya. Yeah, a ver, aquí hay una interesante, que es ¿qué opina de la labor que está teniendo la Autoridad Nacional de, de Protección de Datos durante esta pandemia? ¿Consideran que debe incrementar su labor de fiscalización-sanción? Yo estoy muy satisfecho con lo que está haciendo la autoridad, y nunca pensé que diría esto, pero realmente estoy muy satisfecho. Desde eh, de la, de las pocos lugares en el estado en donde generalmente... Yo creo que están entendiendo la dimensión de este problema y están tratando de actuar Y lo, lo único que, lo, o sea, el único problema que tienen ellos es que todavía es una oficina muy pequeña para el encargo tan grande que tiene, que es custodiar la protección de datos penales en todo el país, ¿no? Entonces estoy seguro que hay millones de cosas que se les están pasando eh, porque no tienen capacidad de atender todo, ¿no? O sea, piensa, tendrían que ser tan grandes como Indecopi en términos de alcance, ¿no? Y, y no necesariamente lo son. Es correcto. Y de hecho, están haciendo bastantes fiscalizaciones durante esta cuarentena, por más que son una oficina pequeña. Eh, de hecho, salió en las noticias el, el reciente procedimiento sancionador ¿no? Con, contra diversos bancos, porque estaban, o oh, ese fue Indecopy, quizás me estoy confundiendo, fin de copy, cierto el que acaba de sancionar a bancos por hacer llamadas de publicidad y utilizar los datos sin consentimiento. Acá me he confundido totalmente, así en de copy. Pero la autoridad está haciendo fiscalizaciones. De hecho, muy rápido, eh, Miguel, tú, fue, se emitió el informe del tema de este mapa de calor de salud. Yo sorprendía, porque normalmente estos procedimientos demoran sus 90 días, que, que es lo, lo que establece el reglamento, pero... En junio tuvimos el informe y esperemos que, que estas fiscalizaciones continúen porque las empresas tienen que ser responsables con el tratamiento de los datos, ¿no? Por ejemplo, en, en febrero ocurrió un, un tema de ciberseguridad también con, un, con una empresa de entretenimiento grande e inmediatamente salieron ellos para tratar de investigar qué es lo que había pasado ¿no? y ver eh, si es que los datos de, de muchos peruanos se habían visto vulnerados. Otra preguntita que es bien de corte, bien práctico, que dice, ¿cuál es su opinión respecto a la toma de fotografía a los clientes como parte del protocolo del servicio de delivery? Entiendo que se realiza esta práctica para evitar contacto entre la persona que recibe el producto y el trabajador que reparte el mismo. Eh, empezamos con usted, doctora Sinmalda ¿sí no le parece? Eh, sí, claro. Yo creo que aquí tiene que haber consentimiento de la persona, digamos es una práctica interesante para evitar la propagación del virus, pero si la persona que es titular de la imagen no se siente cómoda con que le tomen una foto, podría dar una alternativa para cumplir con, con la conformidad de la entrega, ¿no? En realidad, yo he revisado los protocolos, por ejemplo, que emitido produce, y ahí no se exige que le que tomen una foto. Y más si lo exigiría este protocolo, creo que iría en contra de nuestros derechos, porque aquí en el Perú prima el consentimiento. Sí, yo eh, personalmente he pensado mucho sobre este problema eh, y yo lo que pienso es que si te exigen la toma de fotografía con el producto como una condición para entregártelo, esa condición tendría que haber sido eh, transparentada, tendría que haber sido comunicada en el momento de la compra. Es decir, cuando tú le das clic en comprar o etcétera, ellos tendrían que haberte dicho por si acaso, cuando vayamos a entregártelo, vamos a tener que sacarle una foto a ti, vamos a tener que sacarte una foto a ti mordiendo tu DNI, con un periódico del día, no sé. Lo que sea que se les ocurra. Tendrían que haberte lo comunicado. Si no te lo han comunicado, eh, es una condición inexigible para, para la, la entrega del producto. Y tú bien podrías, por un lado, en Indecopy, eh, plantear un reclamo, pero te están imponiendo una condición eh, nueva, eh, esto sobreviniente a la contratación. Eh, y en el caso particular de protección de datos personales, la razón por la cual somos tan quisquillosos en el que te lo comuniquen es porque igual la empresa tiene que pensar, que o sea, la empresa tiene que comunicarte qué va a pasar con esa información. O sea, te sacan la foto y luego, ¿dónde termina? Esta foto de Paola, con esto, compró, no sé, tantas cervezas un día, ¿no? Esto, cinco kilos de comida para perros. Esto... Eh, Paola debería tener el, el conocimiento eh, y la seguridad de que esa foto, por ejemplo, va a ser conservada durante un mes, por si Paola algún día dice, no, realmente será mi gemela, se la han entregado por accidente, yo estoy acá, llega van a decir, no señorita, pero mira, acá está usted, esto, o sea, entiendo por qué lo quieren hacer, pero creo que lo han implementado de una manera muy chacucera, o sea, eh, entiendo que lo, lo que quieren hacer es dejar un, un, esto, un testimonio de que con fecha tal se te entregó el producto tal, y claro, la forma monza es que tengas que firmar un papel, pero como eso en teoría facilita el contacto, entonces están inventando estas nuevas maneras. Me parecen un poco desproporcionadas, eh, yo creo que comercialmente podrían inventar otras formas y lo único que hacen es le ponen un, un, una carga de compliance a la empresa, porque ahora la empresa tiene que hacer, e incluso si no te ha comunicado, o sea, ustedes que ya han sido fotografiados, por ejemplo, podrían mandarle una solicitud a la empresa diciéndole, oye, ¿qué estás haciendo con mi foto? ¿Por cuánto tiempo la, prende, la, la pretendes guardar? O sea, ¿a quién se la vas a mandar? Etcétera. Y creo que ahí, solo para complementar, todas las empresas y quienes usen o realicen tratamiento de datos deben partir por el principio de mínima recolección. Solo pidan los datos que necesitan eh, y, y que le van a da dar uso para la finalidad de, de brindar el servicio o lo que le hayan solicitado. Porque si no, como dice Miguel, se están haciendo una obligación de un tratamiento adecuado de los datos. Eh, y, va, y no olvidemos que esta, nuestra ley exige seguir el principio de proporcionalidad, ¿no? Pides lo que realmente necesitas. Ese es uno. Y dos, que cualquier solución que estén pensando, si es que de repente tenemos algo, eh, personas que nos están viendo y que están pensando en crear soluciones tecnológicas, eh, ahora se están creando muchas apps para brindar los servicios, eh, utilicen el principio de... Eh, privacidad es el diseño, o privacy by design, ¿no? Centrada la tecnología en la persona, en la persona que lo va a usar, respetando los derechos de, de privacidad, para que luego no se hagan problemas cuando la, la autoridad los pueda fiscalizar, o, o justamente también la relación con sus clientes. Nosotros como usuarios, cada vez más, estamos siendo más conscientes de esto y prestamos atención a si es que nos están pidiendo demasiados permisos para acceder eh, me bajo la aplicación y me autentico con mi Facebook y quieren acceder a mis amigos a mis conversaciones, a las fotos ya uno está más alerta, ¿no? Entonces, básicamente es una recomendación. Tenemos más preguntas. A ver, aquí les planteo otra pregunta, dice en el ejercicio del e-commerce, ¿cuál es la garantía jurídica que tiene el consumidor final al momento de otorgar datos personales en, su, en una transacción comercial? En la actualidad, en el Perú, ¿es una exigencia requisito de una página web tener certificados digitales? Eh, si empezamos con, con el doctor en esta oportunidad. Sí, o sea, ¿qué es la, ¿cuál es la garantía al momento de brindar los datos personales? En principio todo en, eh, si los, tus datos personales van a ser tratados en Perú, esa eh, empresa o tercero que recoge tus datos tendría que informarte completamente sobre qué va a hacer con tus datos, para qué los va a usar, con quiénes lo va a compartir, por cuánto tiempo. Entonces, si no estás siendo informado de eso, realmente ahí la empresa ya está incumpliendo la ley. Entonces tú ahí tú eres libre de elegir eh, no dar tus datos, porque no estás siendo informado completamente de, de las condiciones eh, de, de contratación. Esto, y más allá, luego, ¿qué garantía sobre la marcha una vez que inicias la relación? Esto, la garantía eh, que tienes es la de, la de, esto, la de poder, eh, tus derechos como sujeto de protección de datos personales, ¿no? poder hacer una solicitud arco, poder hacer una reclamación. El, el uso de certificados SSL eh, para eh, el envío, para el cifrado de comunicaciones en tránsito eh, es una buena práctica desde el punto de vista comercial, pero no es una imposición, entiendo, desde el punto de vista de la protección de datos personales. ¿no? Lo único que protege el, el, la, las, los, los certificados SSL es que la información que tú mandas desde tu computadora hasta que llega al servidor de la empresa, nadie la puede capturar en el camino e interpretarla. Pero si el servidor de la empresa una vez que llega toda tu información se la rifa, el certificado de SSL no sirve para nada. O sea, ahí no, no, nadie te protege. Entonces, yo creo que el certificado SSL sí podría ser una, una exigencia o podría devenir como exigible dentro de las condiciones generales de diligencia eh, o idoneidad del servicio, ya sea de, del consumidor en general de productos y servicios o del consumidor de productos financieros, en donde sí, sí tenemos eh, decisiones de in indecopia, en donde se, se ha dicho que es necesario que el consumidor de productos financieros eh, y que el proveedor de esos productos eh, establezca ciertas condiciones de seguridad como usuarios y contraseñas que aseguren que el, esto que aseguren la integridad de la transacción. Quizás viene por ese lado, pero no, no tiene mucho que ver con protección de datos personales. Aquí les planteo una pregunta que viene de Facebook, que dice la imagen fotografía de una persona es un dato sensible en nuestro país, tomando eh, en cuenta que en Perú se vincula el dato sensible al dato biométrico y la normativa española define a los datos biométricos como aquellos obtenidos a partir de un procedimiento técnico. ¿Les doy la palabra? Bueno, en principio la imagen eh, no es un dato sensible. En mi opinión, digamos, una fotografía eh, no es un dato sensible. Eh, pero verdad, cuando, cuando uno escribe el banco de datos Por ejemplo, ahí Miguel, de repente eh, Dime si coincides Pero cuando tú escribes el, el banco de datos eh, Las imágenes se consideran como, como datos regulares El dato sensible ya va Si es que la imagen que tú tienes Pasa por un, una tecnología Y te hace reconocimiento facial Por ejemplo, ahí ya sí sería un dato sensible ¿No? acuerdo. Yo no yo he escrito en base, un banco de datos, Pablo así que es más que Sí, de hecho, la, para la autoridad de la imagen, eh, no, pero, pero sí. Digamos, que está ahí durante esta cuarentena? Estos sistemas en donde eh, están usando la imagen para determinar tu temperatura corporal. Eh, si es que realmente eres quien dice ser, eh, se están vendiendo, por ejemplo, algunos software de este tipo para identificar a la persona, o, o para saber si es que ha tenido antecedentes penales, por ejemplo, que lo comparan con eh, plataformas como recompensas.pe, o, o eh, bases públicas. Entonces, ahí, con el reconocimiento facial, sí es un dato sensible, porque están utilizando datos que solo son tuyos, que, que no se puede replicar. ¿no? o en el caso de la temperatura, porque la temperatura es un dato de salud, salud. ¿no? entonces ahí se convierte en un dato sensible. Entonces, yo creo, claro, creo que la categoría de, de... Es como si yo te dijera... El, ¿El texto es un dato sensible o no? Pues que depende de lo que diga el texto, ¿no? O sea, también depende de lo que diga la foto, depende de lo, a lo que se preste la foto. La, la la, el retrato de una persona en sí mismo no es un dato sensible, pero el retrato bajo ciertas características, un retrato combinado, un retrato en 3D, ese tipo de cosas quizás ya se asemejan más a, a ese universo, es que lamentablemente es que es eso, la, el, el mundo y la tecnología son no, no conocen de estas diferencias. Estas diferencias nos las hemos inventado los abogados. Entonces, lo que para nosotros puede ser completamente vainilla para un algoritmo del futuro puede ser una manera eh, novedosa de aprender cosas de nosotros, ¿no? Entonces, eh, no sé. yo puedo deducir de tus likes de Facebook de repente si tienes alguna enfermedad o no, ¿no? Y alguien te podría decir, los likes de Facebook no son un dato sensible en sí mismo, pero el conocimiento de que tienes esa enfermedad sí lo puede ser. Lo mismo tu historial de compras en una farmacia. De repente el historial de compras en una farmacia no es un dato sensible, pero si todo el tiempo compras eh, cosas para la diabetes, el que tienes diabetes sí es un dato sensible. La respuesta es que no hay una respuesta fácil. Aquí hay otra pregunta que dicen, ¿qué piensan de las acciones de fiscalización de las municipalidades quienes requieren información sobre los resultados de las pruebas COVID realizadas a los trabajadores? Yo creo que eso eh, depende, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, municipalidades y su salud, que es, es otra entidad que están requiriendo eh, información sensible que es de, de la salud solo si es que está dentro de las facultades de esta entidad y dentro de sus funciones lo puede utilizar, porque hay una excepción al consentimiento del titular de los datos para que ellos accedan a esta data sin que uno como titular haya dado el, el consentimiento. Pero, en realidad podría ser excesivo si es que no se determina bien cuál es el tratamiento que se va a dar con esta data, porque para qué quieren ver ellos si es que determinados trabajadores han dado positivo, por ejemplo, a la, a la prueba de COVID, ¿no? Eh, creo que hay que evaluar bien si es que está limitado al ejercicio de las funciones de esta entidad pública. ¿Tú qué opinas, Miguel? Completamente de acuerdo. A mí, de plano, me parece excesivo eh, y salvo que exista una autorización legal para hacerlo, eh, no tienen derecho a solicitar. Okay. otra pregunta que dice, en el marco del COVID-19, la Autoridad Nacional, a través de la opinión consultiva 32-2020, ha establecido que los empleadores pueden tratar los datos personales de los trabajadores sin su consentimiento. ¿Qué opinan sobre dicha opinión consultiva? En caso del trabajador no dé el consentimiento para tratar sus datos, ¿qué derechos concretos le asiste tanto al trabajador, el empleador puede hacer? Sí, mal le presentamos con ese doctor. Sí, eh, entiendo que, o sea, han tenido que dar su opinión consultiva como una manera de interpretar la ley, o sea, para la autoridad lo que está haciendo es estar interpretando lo que ya dice la ley, y para ellos el tratamiento de estos, del dato personal eh, resultado de prueba eh, o, o dato de salud es necesario eh, para la atención de fines públicos. Hay que recordar que, que el, el tratamiento de datos personales puede darse en función de consentimiento o en función de una excepción legal concreta. Eh, y hay una excepción legal concreta para, para asuntos de salud. no Esto, Entonces yo creo que más o menos en, en, en esas excepciones que, el, que está jugando la, la autoridad, a mí no me parece descabellado, o sea, no me parece desproporcionado, siempre y cuando pues, eh, se, se den las garantías necesarias, y ahí, ahí es donde va. O sea, el que no necesites dar tu consentimiento para el tratamiento, no significa que, que es des, desprotegido o despojado del resto de derechos. O sea, igual tú tienes derecho a... La rectificación, tienes derecho a la cancelación, tienes derecho a la oposición. Eh, en principio, eh, como sujeto de derechos, continúas manteniendo todo el resto de derechos y podrías ejercerlos siempre, siempre y cuando no choque con el ejercicio regular del mandato legal de, de, de, de la ley o de la entidad. Y hay otra pregunta que dice, ¿no le parece un hiperderecho la hiperprotección del dato de salud que impide conocer si tu vecino u otras personas cercanas padecen de COVID-19, ya que al ser una enfermedad altamente contagiosa, se amenaza el derecho a la salud pública? Sí, me parece que es un hipererror. Esto, yo creo que está, o sea, es, es un, es, es normal, ¿no? O sea, nosotros vivimos en un mundo en el cual eh, queremos eh, todo para nosotros y nada para el resto. Entonces, estoy seguro que, claro, a esta persona sí le daría miedo esto, que la gente sepa su, su, su, la, los, los, su, su estado de salud o sus condiciones de salud, pero, pero claro, quiere, quiere saber las de la, todo el resto. A mí me parece completamente desproporcionado, me parece un error. Eh, en el fondo, o sea, mira, hay mil maneras de responder a esa pregunta. Número uno, de una manera formalista. Te diría, el dato estar contagiado es un dato relativo a la salud, de la misma manera que tener sí es un dato relativo a la salud, de la misma manera que tener cáncer, tener sarampión, polio. Piensen en la peor enfermedad es, es tener esa enfermedad también es un dato relativo a la salud y por ende no es no no es esto, no es e, identificación o responsabilidad de nadie. Además, imagínate que ya que eh, ese es el dato formalista, la segunda es el dato pragmático, ¿para qué usarías esa información? O sea, ¿Qué harías? O sea, eh, ¿echas a la persona? ¿Tú mismo te vas a vivir a otro sitio? A, a mí me parece completamente desproporcionado. Si lo que tú quieres hacer es tomar precauciones y, esto, y decir, por ejemplo, no, pues a mí me interesaría saber si hay 15 personas contagiadas en mi edificio, si no hay ninguna, pues yo me tengo que comportar de una manera distinta en las áreas comunes. ¿no? Eh, es cierto, pero... Lo que necesitas en el fondo es información agregada, no necesitas información desagregada de quién está contagiado y quién no. Lo que necesitas es que el Estado te informe respecto de la tasa de contagio comunitario, en un distrito, en un IBGE, o en una manzana, en un bloque. Y bueno, lamentablemente eso es una información que el Estado no está, no está entregando de manera apropiada y oportuna. Entonces, la, lo que tú, o sea, lo que tú, de lo que tú quieres protegerte es, eh, no se responde. Eh, violentando la privacidad de otras personas. Sobre todo porque el hecho... Miguel Marachimo alguna vez estuvo contagiado del COVID-19 es algo que, por la magnitud de esta crisis, te va a acompañar de por vida. O sea, literalmente, cuando dentro de 50 años esto, hayamos superado esto, eh, es algo que de repente se va a poder seguir encontrando de uno, ¿no? Imagínense todas las situaciones de desventaja, discriminación, etcétera, a las que podría esto someternos, ¿no? Sobre todo conforme se va decantando más esta crisis, que además ha demostrado que es una crisis sobre todo que afecta a ciertos niveles socioeconómicos, a, a personas eh, de ciertos lugares, ¿no? Entonces tiene todo tipo de connotaciones eh, esto, peligrosas el, el, la divulgación abierta de esta información. y no hay ninguna otra enfermedad que sea de divulgación abierta tampoco, entonces no veo por qué esta también, o sea, y tú no puedes plantear razones de salud pública para casi todo, todas las demás enfermedades, ¿no? Gracias, doctora. ¿Quizás algo que añadir? Eh. Coincido con, con Miguel. No no me parece proporcionado que se tenga que publicar los datos del de, diagnóstico de una persona, tenga coronavirus o no. Y aquí, para que todos preservemos digamos, la, la tranquilidad, distanciamiento social y cuidarnos, porque sea que la, nuestro vecino esté contagiado o no, eh, el virus está en todos lados. Así que hay que prevenir simplemente. Yo les planteo otra pregunta que dice, ¿con qué mecanismos legales cuento como usuario cuando una entidad del Estado, una empresa privada o una transnacional como Facebook viola o utiliza mis datos personales indebidamente? ¿Cómo inicia el procedimiento y cuáles son las instancias administrativas y o judiciales que puedo utilizar? Eh, no sé si empezamos con usted, doctora. De acuerdo. Eh, la pregunta es bien amplia, pero digamos, si entidad, para ir por partes, porque nos, me dijiste entidades públicas multinacionales, ¿cierto? Que realizan un tratamiento inadecuado de los datos personales. Si el Estado lo hace, eh, lo que haces es, es denunciarlo ante la Autoridad de Protección de Datos Personales, que eh, es una entidad del Ministerio de Justicia, y eh, es sencillo, simplemente para describir la... la la situación, eh, se envía un correo, de hecho, no lo tengo a la mano, pero luego lo puedo poner en el chat, eh, describiendo la situación, y ellos inician una fiscalización. Eh, si es que lo hace una multinacional, eh, en términos prácticos, es más complicado, porque la autoridad, digamos, tendría que notificar en Estados Unidos, en Irlanda, donde esté basada esta empresa, y en realidad va a ser muy complicada desde la notificación hacer el seguimiento, ¿no? Es, es más, las denuncias eh, públicas que van a tener una mejor, un mejor resultado como lo que pasó con Zoom en un inicio cuando se descubrió que, que había una API de Facebook, que trasladaba la información de las personas que se conectaban a Zoom a Facebook, y que pues, hubo toda esta conmoción social, y Zoom eh, después de eso fue más transparente con sus usuarios, tomó ma mayores medidas, eh, que poner una denuncia, no porque desde el Perú en realidad veo más complicado que haya sanción para ellos, pero ante una entidad pública y ante una empresa eh, que también realiza tratamiento inadecuado, este, la denuncia es, es, es lo mejor. Y, y yo lo que diría que el primer paso, como recomendación, contacten a la empresa, a la entidad pública, haciendo una solicitud eh, de tus derechos, que, so, que creo que los hemos mencionado sin describirlos, no los derechos ARCO, el de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y primero solicitarlo directamente para que corrijan este tratamiento inadecuado que tienen, ¿no? o que te informen, ¿Qué datos están tratando de ti? ¿Cómo lo están tratando? ¿Qué empresas de terceros están a estos datos? ¿Rectificar? ¿Hacer una modificación de tus datos? ¿O simplemente oponerte a que, a que los traten y pedir que eliminen eso, tus datos de su, base, de su base? Sí, de acuerdo. Yo diría que la, la, primer, la primera estrategia es hacer esta solicitud. Y si la solicitud no es, no es atendida de manera satisfactoria, o es ignorada, en apelación uno puede ir a la, a la Dirección General de Protección de Datos Personales. Nosotros en Hiperderecho eh, hemos hecho el año pasado una página para a, a hacer este tipo de solicitudes de manera sencilla a un montón de empresas, así que les voy a poner en el chat el, el, el enlace. Pero hay un tema, digamos, no es requisito que primero hagas la solicitud de derecho de ARCO para hacer la denuncia, ¿no? Son dos mecanismos distintos. Es que uno es denuncia por infracción a la protección de datos personales y otro es eh, tutela. ¿no? Eh, en uno inicias, o sea, si tú haces una denuncia, la autoridad inicia una, un procedimiento administrativo sancionador entre la autoridad y eh, la empresa investigada. Y si tú haces, eh, tú recurres en vía de tutela, se inicia un procedimiento eh, trilateral en donde tú, eres, tú como administrador eres una de las partes. O sea, son dos, son lo, literalmente los dos tipos de procedimientos que conoce la autoridad de protección de datos. Gracias. aquí les traslado una pregunta que viene de, de Facebook que dice eh, estas notas periodísticas en las puertas de las comisarías o dentro de las instalaciones en las que se exponen a los detenidos su imagen por cámara, sus nombres y apellidos y demás, ¿afectan a alguno de sus derechos por datos personales? En ese mismo sentido, ¿los policías que participan de este acto de exposición de los detenidos vulneran algún derecho de estos? ¿Empezamos con usted, doctor Simán, en la presente. La respuesta corta es que no, porque yo te decía, para usar datos personales necesitas consentimiento o necesitas una autorización legal expresa. Esa autorización legal expresa, esa causa legal, Viene a veces en leyes especiales, pero también viene la ley de protección de datos personales. Y la ley de protección de datos personales tiene una excepción especial que dice que se pueden usar datos personales sin consentimiento para fines de seguridad pública y seguridad nacional. Entonces, claro, eh, en virtud de eso, pues si no, imagínate, si se pudiera aplicar la ley de protección de datos personales a, a, las personas, a la lista de personas más buscadas, pues al toque los más buscados ejercen sus derechos, arcos, se retiran su nombre y ya está. ¿no? O sea, se, se olvidarán de todo. Hay, de la misma manera en la que nosotros no nos podemos borrar su NAT, ellos no se pueden borrar de, de, de la lista de los más buscados, ¿no? Hay una serie de, de, de excepciones más, ¿no? El registro de deudores aliment de, de alimentos, por ejemplo, es otra. Hay, hay muchos otros supuestos en los cuales el Estado divulga datos personales de personas eh, y lo hace en base de una autorización legal expresa, ¿no? Por eso es tan importante mirar el contorno exacto de esa autorización legal expresa, porque de repente, te, a, de repente a RENIEC le permiten imprimir tu DNI, pero no le están autorizando a hacer memes para ver quién se llama de manera graciosa. Yeah. Eh, aquí hay otra pregunta de Miguel Sainz que es ¿Cómo compatibilizar la protección de datos con las normas de compliance que exigen conocimiento del cliente, obtención de datos? Doctora, quizás empezamos con usted. Sí, claro, no soy experta en temas de compliance, pero sí hay que hacer un, un balance, para, porque digamos que para cumplir con una eh, obligación, no debes tampoco eh, contravenir otros derechos, ¿no? Entonces, mi solución sería enviar datos anonimizados. Si es que tienes que informar, no tienes que informar necesariamente si Paola Gales, Miguel Morachimo, Manuel hicieron determinada compra o realizaron determinado acto, sino de repente poner los datos eh, anonimizados o disociados, de forma que no vulneres los derechos de, de, de ellos, ¿no? Yo creo que en general, si es que hay una obligación legal, imagínate un banco. ¿no? Un banco tiene no, no, obligaciones de Know Your Client. O sea, le dice, tú, señor banco, eh, pero más de que tú quieras preservar la privacidad de todo el mundo mínimo tienes que tener el nombre de los propietarios de las cuentas, ¿no? Y si esa persona, por ejemplo, es una persona políticamente expuesta, tienes que seguirse ciertos requisitos. Si esa persona eh, realiza transacciones sospechosas, realiza transacciones de cierta manera, tienes que comunicarle a la unidad de inteligencia financiera. Entonces, como ya tienes esa autorización legal, es plenamente compatible con las normas de protección de datos. O sea, las normas de protección de datos son la regla general, y hay excepciones. Esa, las normas de compliance son una excepción. Ahora, si la, si la entidad o la empresa... La empresa quiere introducir nuevas normas de compliance. Entonces dicen, mira, no, la verdad es que yo le digo normas de compliance, pero realmente es fidelización. Entonces yo quiero saber el, el, el cumpleaños de las personas, quiero saber, no sé, qué, su color favorito, etcétera. Lo pueden hacer, o sea, es una mala práctica, tendrían que pedir el consentimiento para dotar esos datos, eh, pero lo pueden hacer de todas maneras. Un, un gran, yo creo que un gran mito en la Ley de Protección de Datos Personales, es que la ley te dice qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer. Realmente la ley te dice... En términos de tratamiento de datos personales, tú puedes recopilar todos los datos que quieras. Lo que pasa es que en función de cuántos datos recopiles, vas a tener obligaciones especiales y en todos los casos vas a tener que pedir permiso para recopilarlos y ser transparente con lo que quieres hacer con ellos. Ya. Eh, bueno, tenemos bastantes preguntas por, por todos los medios, pero a ver, vamos a seleccionar algunas. Eh, a ver, aquí hay okay, una de Jacqueline Pacheco que dice, si una empresa compra otra, ¿cuál sería el deber, obligación del comprador respecto a los datos personales adquiridos? Eh, no sé si alguno de los dos quiere responder. Bueno, y... Tendría que comunicar la transferencia, ¿no? O sea, no, sé, no sé si ya te, te, tú has visto eso alguna vez. Eh, no, no, no tenía un, esa consulta, pero si me llegara, digamos, yo sí recomendaría comunicar que es el nuevo titular del Banco de Datos porque no nos olvidemos que esos datos pueden ser un activo muy importante que puede haber dado digamos, eh, razón de, de la compra de la empresa. Hoy los datos que tienen las empresas son los activos más valiosos, este, entonces tocaría eh, informarlo. Así como haces una actualización de tu política de, de tratamiento de datos, informar que el nuevo titular es dicha empresa y si es que se va a compartir con terceros, porque esta nueva empresa puede tener otras políticas de tratamiento, puede utilizar otras plataformas de tecnología en donde usa la data, entonces hay que informarlo. Y, bueno, no solamente tienes que informarlo al, al, a la persona, al cliente, sino que en nuestro país tienes la obligación de registrar bases de datos. Entonces, si lo quieres decir, hay como una matrícula pública de bases de datos en donde se consignan qué empresas tienen qué tipos de bases de datos. ¿no? Entonces, si hay una alteración en ese registro, tienes que comunicarlo para que el registro refleje la nueva relación jurídica. Entonces, como mínimo, también tienes que comunicarlo a la Dirección General de Protección de Datos. Okay. Hay otra pregunta de Renato Arce que dice respecto a las historias clínicas, ¿se podrían almacenar en una plataforma virtual o en una nube? ¿Qué sería necesario para poder para, para poderse ejecutar de esta manera? Tenemos la ley de historias clínicas electrónicas vigente hace muchos años, así que eso sí es posible. De hecho, hay varias clínicas privadas que ya lo hacen. Eh, y en relación a privacidad, desde mi perspectiva, la obligación es informarlo a los, a los pacientes. ¿Y por qué informar y no preguntar o pedir el consentimiento? Porque justamente una de las excepciones de, del consentimiento es la ejecución de una relación contractual. Y si es que tú vas a una clínica para que te atiendan, y por ende se genere una historia clínica, esta, estos, los médicos y el personal administrativo... Necesito tener acceso a los datos, pero sí tiene que informarte cómo, cómo, cómo ejecuta el tratamiento de los datos. Por ende, si es que hay flujo transfronterizo, eh, que, porque así es como se denomina en la ley cuando los datos eh, se realiza el tratamiento fuera de eh, territorio peruano, hay que informarlo. A la persona y también a la autoridad eh, como parte de este registro que mencionaba Miguel. Otra, otra limitación que puede haber es que como la historia clínica tiene datos sensibles, eh, el otorgamiento del consentimiento el tratamiento de datos sensibles, según el reglamento de la ley, mm. está sujeto a formalidades especiales, entre ellas firma manuscrita, firma, firma, manuscrita, firma digital o cualquier otro medio que garantice eh, de manera inequívoca que se ha brindado el consentimiento. Entonces, tienes esta restricción en donde necesitas, al si alguien alguna vez ha ido recientemente a una clínica, ojalá que no. Yo me enfermé a inicios de año, así que eh, me llama mucha atención porque ahora en las admisiones tienen, han comprado esas tabletas de dibujo profesional y las malutilizan para que la gente firme encima de eso. Eh, y claro, yo me imagino que la razón por la cual utilizan esas tabletas de dibujo profesional para que tú firmes con un lápiz digital eh, es porque están, necesitan, necesitan cumplir con el requisito de firma manuscrito. Yo esperaría que ese requisito se relaje o, o se actualice esa parte del reglamento, a la luz de nuevas formas de prestación de servicios de salud, ¿no? A través de aplicaciones, videollamadas, etcétera, en donde es muy difícil brindar un consentimiento. O sea, no todo el mundo tiene una firma digital y no todo el mundo va... O sea, conoce cómo te puede dar una firma manuscrita vía una webcam, ¿no? Entonces, eh, ahí sí hay, un, hay un, pequeño, un pequeño dolor de crecimiento de, de, nuestro, de nuestro sistema que no, no... Y yo creo que otro gran problema que el, el, la ley historia, o sea, el modelo de historias clínicas electrónicas ha estado pensado para facilitar la interconsulta, que es cuando te está atendiendo un médico y ese médico quiere que otro médico te, le, te, le dé su opinión. O sea, está facilitado para realizar la interconsulta, pero nunca fue pensado como un derecho del paciente. Por eso es que es muy difícil para ti llevarte copia de tu historia clínica. A menudo la mayoría de establecimientos de salud piensan que la historia clínica les pertenece y te hacen un favor al momento de entregártela, cuando realmente eso emana naturalmente de tus derechos, de derecho a la protección de datos personales. Pero ahí tienes el problema de que la ley de historia clínica es la que existió en una época y muchos años después se dio la ley de protección de datos personales, entonces no necesariamente eh, están empatadas, ¿no? Pero es algo que tenemos que, que, que arreglar. Ya. Yeah. Si mal no les parece, les planteo un, un par más de preguntas y luego quizás vamos a una ronda de conclusiones para poder cerrar el conversatorio. Eh, aquí hay una pregunta que dice, en la utilización de datos personales fronterizos, ¿cuál sería la legislación o estado competente para la aplicación de la normativa vigente en cuanto a la protección de datos personales? La norma que aplica en realidad eh, es la local, porque... Nuestra norma no se ciñe a que el tratamiento sea haga necesariamente en el Perú, sino es eh, tratamiento de datos personales, y dime, dime si es que me estoy equivocando Miguel, eh, pero entiendo que la que aplica es la peruana, incluso cuando hay flujo transfronterizo. Eh, sí, o sea, lo que el, el flujo transfronterizo puede, puede llevarse a cabo para, para fines del tratamiento o del procesamiento, pero el, la, digamos, criterio, el principal criterio de aplicación eh, geográfico, o sea, de, de la norma es eh, si, lo, si el tratamiento se lleva a cabo dentro del territorio peruano, ¿no? Por eso hay situaciones en donde el tratamiento de datos personales se lleva a cabo fuera del territorio peruano, en donde la norma no es aplicable. Eh, dice otra pregunta, ahora que el teletrabajo es la nueva forma de trabajo virtual, ¿el empleador puede obligar a los trabajadores a prender su cámara? ¿Podría vulnerar su intimidad personal? Yo, o sea, yo creo que de que lo puedo aplicar o no, va a depender de esto, de si resulta razonable en el contexto de lo que tiene que hacer. ¿no? O sea, por ejemplo, si el empleador necesita que el trabajador eh, en, eh, haga una presentación oral para el directorio. Por ejemplo, entonces le puedo decir, bueno, esto, miel en este caso, pues tienes que presentarte. O sea, visualmente al director, ¿no? O sea, ahí sí te puede obligar a, a aprender tu cama. Pero si, por ejemplo, te dice, yo lo que quiero hacer es chequear que estés chambeando o simplemente dame la posibilidad de poder encenderla y apagarla como a, mi, a, mi, a mi libre albedrío para yo chequear que estás trabajando o no, eso se parece a un, a un método de esto, a un, a un ejercicio del poder de, de, de, de dirección eh, desproporcionado, ¿no? O sea, eh, es una, tenemos una larga jurisprudencia en el Perú de situaciones en las que eh, precisamente el empleado, tratando de controlar la manera en la que utilizan medios electrónicos sus, sus trabajadores, eh, termina transgrediendo su derecho a la privacidad. Mucho más si es que esto no ha sido comunicado previamente en el reglamento interno de trabajo, en el contrato de trabajo. Y Quizás una de las últimas preguntas es, a ver, cuando se termina una, rela una relación laboral con una empresa, ¿Esta puede compartir mis datos con terceros? ¿En qué situaciones sería legal? En, en mi opinión, solamente es, si es que es una obligación legal, ¿no? Eh, si es que yo consentí esta transferencia de los datos a terceros, eh, y porque si es que sí, la, si las tiene que mantener por, por obligación de, de, de ley laboral, digamos, pero una no transferencia solo si es que ha sí sido consentida, en mi opinión, y si es que hay obligación de hacerlo, ¿no? Digamos, a SUNAT, al Ministerio de Trabajo... Sí, y en, en, en los términos esto, o sea... si Tú no necesitas autorización para el tratamiento de datos personales para el, el, el, el cumplimiento de una relación contractual. Eh, pero si quieres conservarlos para más tiempo, no sé para, no sé para qué querría conservar el empleador tus eh, datos personales, tendría que haberlo comunicado antes. Esto, o sea, ten, tendría que haber acabado tu consentimiento para ese tratamiento adicional porque va fuera de la finalidad contractual. Ahora, de repente, pues, eh, algún tipo de trabajo requiere que el empleador retenga registros de, de sus empleados. En ese caso, quizás sí, no, ya hay una autorización legal al respecto, pero solo, solamente en situaciones excepcionales. Ya, muchas gracias En todo caso no sé si eh, para poder finalizar el conversatorio quisieran un espacio para, para plantear algunas conclusiones o alguna algún tema general que quisieran comentar eh, Sí de, de mi lado quizás haciendo un como un resumen de lo que hemos podido conversar en esta hora. Eh, mencionar que somos usuarios de internet y que debemos primero ser conscientes de los datos que estamos compartiendo eh, y en función a qué datos compartimos es, se encuentran las medidas de seguridad que debemos tomar. Eh, pues al escribir algo, al enviar una foto, un audio eh, o grabar un video y, y publicarlo en internet eh, conlleva consecuencias que debemos ser conscientes de eso y, y seguir usando internet no verlo como como un peligro pero conociendo eh, los desafíos que conlleva eso es uno por otro lado conocer nuestros derechos y cuando no nos sentimos cómodos con el tratamiento que se está dando uh, eh, hacer valer los derechos que la ley nos nos proporciona no o sea eh, y solicitando a la empresa que deje de hacerlo o de, haciendo la denuncia ante la Autoridad de Protección de Datos Personales. Eh, finalmente, que hoy más, más que nunca hay poblaciones que no, no usaban antes estas plataformas de tecnología, entre los que se encuentran adultos y también niños eh, adolescentes. Eh, hablemos con ellos para que hagan un uso adecuado. Eh, y tomemos las medidas necesarias de ciberseguridad eh, de nuestros datos, ¿no? Ingresemos los datos que realmente sean necesarios y en páginas web seguras. Sí, ya, yo, dos cosas. Hay, hay una persona en los comentarios que está eh, cor corrigiéndome y, y creo que tiene razón. Esto, eh, estamos hablando sobre si la, la excepción para el tratamiento de datos personales para la seguridad ciudadana, qué abarca y qué no abarca. ¿No? Entonces, claro, eh, claramente abarca los procesos logísticos internos de la policía o, no sé, de los comandos, etcétera, para que eh, manejen una base de datos de personas buscadas, de personas requisitorias, etcétera. ¿Abarca eso la divulgación completa de esa base de datos? Pues no, no creo. La divulgación completa no. Va, a, habría que analizar práctica por práctica para ver qué abarca y qué no abarca. La práctica de publicar avisos de recompensas con fotos de personas, pues yo creo que en algún lado tendría que tener una autorización, tendría que haber una norma legal que autorice ese tipo de cosas, ¿no? De lo contrario sería un poco desproporcionado. De la misma manera, y eh, Eduardo se, se refiere a, a las situaciones horribles en las cuales eh, la policía monta una suerte de reality show con personas que detiene, con personas que está investigando, y ellos mismos a veces filtran esto, los videos o, la, o de, las, de las cosas que, esto, de las intervenciones, eso a mí me parece completamente desproporcionado, no me parece que está tolerado por la ley de protección de datos personales y me parece que, esto, que las personas ahí retratadas tienen todo el derecho de solicitar esto, que se les retire, y en, en particular los medios de comunicación deberían ejercer mayor responsabilidad de negarse a participar de esas farsas. ¿no? Eso... Eh, y lo otro que, quiero, que quería hacer para cerrar era invitarlos a, a, que, a que continuemos pensando más críticamente sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. Esto, yo creo, entiendo que estamos en esta situación en la que todos queremos que las cosas salgan bien, pero precisamente yo creo que quedarnos callados o tolerar eh, situaciones eh, de abuso de poder, situaciones, eh, errores, o, o genuinamente esto, situaciones que terminan poniéndonos en riesgo a nosotros. Hay una, hay una gran dicotomía una falsa dicotomía en que necesitamos renunciar a la seguridad eh, que necesitamos renunciar a la privacidad para tener seguridad y yo creo que la, tener una buena privacidad es una gran medida de seguridad para todos esto y los quiero invitar a, a que reflexionen críticamente sobre eso a la luz de todo lo que está pasando a nuestro alrededor eh, esta semana ni para derechos que hay un artículo sobre la, el fenómeno de las aplicaciones que hacen seguimiento de contactos a través de Bluetooth seguimiento de proximidad y cómo el Estado peruano está a punto de cometer un error que ya cometió Reino Unido, que ya cometió Noruega, que ya cometió Colombia... En, no, en la implementa no en el lanzamiento de esta aplicación, que todos tienen aplicaciones, sino en la implementación misma, en cómo, en cómo la está diseñando. Y los invito a que revisen eh, lo que escribí, y yo creo que ahí hay una gran oportunidad para que eh, más personas críticas e inteligentes, como quienes nos acompañan, esto, puedan decir lo que piensan. O sea, el peor error es quedarse callado en este punto, sobre todo nosotros que estudiamos derecho, que tenemos acceso a más conocimiento y a una perspectiva de las cosas distintas. Eh, nuestros amigos, nuestros familiares, todos dependen de, noso de nosotros para hacer esa voz crítica, así que compramos con ese compromiso. Correcto. Manuel, si me permite, solo eh, complementando lo que, que dice Miguel, eh, y es un tema que, que no tocamos, pero que está muy, muy ligado a la privacidad, eh, y es, es que no veamos a la tecnología como, como el enemigo, en realidad es, somos los seres humanos los que realizamos las conductas. Eh, entonces. Ah, eh, varios deben haber visto lo que ha salido en, en medios, digamos, de sexting. Solo hay una guía muy, muy genial que, que Hiperderecho preparó, que revísenlo también, que digamos el sexting no es algo que se debe satanizar, que, que no se debe hacer, digamos, estamos en confinamiento y ya está. Eh, hay algunas personas que tienen todo el derecho de decidir si quieren compartir información privada por internet, pero sí guiándonos... Yo diría con, con algunos este, conceptos básicos. Primero, consentimiento, que eso rige para todos los tipo de los datos personales, más cuando es eh, alguna información o imágenes íntimas. Mucha confianza y siempre preservar el anonimato eh, utilizando plataformas seguras. ¿no? Así que buscamos la información que hay en Internet. Ya Miguel nos ha pasado el link. Desde mi lado, si... ¿Quieren ver alguna información de, de privacidad? Pueden entrar a www.newbox.pe, que es la firma de donde yo trabajo. Y eh, normalmente publicamos eh, artículos eh, amigables y, y con información interesante de derecho digital. Muchas gracias, eh, doctores, tanto por, por sus exposiciones como también por por la respuesta a todas las preguntas planteadas. Lamentablemente, por la gran cantidad de preguntas, no hemos podido absolver todas, pero esperamos que con las que hemos absuelto eh, haya quedado un panorama que es un poco más claro de la situación. Eh, eh, reitero mi agradecimiento a los dos por su participación y el, también a los asistentes por su presencia el día de hoy. Eh, los invitamos a, a visitar la página de Derecho de Sociedad y, eh, principalmente en Facebook para que estén al tanto de todas las actividades y también la página de Hiperderecho, ahí el doctor ha dejado algunos enlaces para que puedan ver algunos artículos y también la página de Newbox. De todas maneras, todos los asistentes les vamos a estar enviando mayor detalle de estos dos, de los enlaces compartidos para que puedan acceder mejor al contenido. Eh, nuevamente, muchas gracias. Eh, esperamos tenerlos con nosotros en una muy pronta oportunidad. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Juécese, buenas noches. Buenas noches.